Chicos es un mare. Oh, chicos es un mare. Oh, chicos, es un mare. ¿Qué dice con el mundo? Chicos, hoy vamos a traerles el de bad guys. Sí, ya me cansé. Ya voy a traer verso de Bad Guys. De Bad Guys. Oh yeah. Aquí les dejaré un poco del mod. vieron, ese era un poco de la leak. Vamos a mostrar, todos mis videos fueron leaks del mod. Oh yeah, aquí tenemos una leak del mod, otra leak del mod y aquí música será leak del mod.